Bueno, pues ya estamos aquí, ya están probando, cada sonido está probando su cabina, su audio. Bueno, pues aquí ya está los, el pastel, miren, ya está el pastel. Por ahí ya vienen los deliciosos tamales, ahí está el vampirito. Así es como están probando audio antes del, de dar inicio.